Por favor, todos los bolivianos estamos indignados con esta acción criminal. Vayan por atrás, déjenos trabajar. Estas personas han sido aprendidas que por la policía han sido identificados por vecinos, habían medios de comunicación que han firmado todo, entonces esos, todas esas filmaciones van a servir de prueba. Todos estamos indignados con, esta, con estos criminales. Es evidente que estaban quemando.